¿Listos? Listo. Listo. Bienvenidos a Pinte con Rusty Sanks. La semana pasada les enseñé a pintar arbustos usando su propia cabeza como pincel. Fue estupendo. Hoy nos adentraremos en el salvaje mundo del arte abstracto moderno. ¿Eh, tú Pinta Rusty, no hables. Mucha gente piensa que es imposible enseñar arte abstracto. Sí, yo mismo. Supongamos que quieren expresar una emoción. Por ejemplo, pánico a las orugas. ¿Qué color elegirían? Naranja, verde, púrpura. Eso es. Es nuestro amigo el marengo. Marengo, marengo. ¿Cómo se hace el marengo, Rasti? Me matas. ¿Y qué forma funciona mejor con el marengo? Círculos, triángulos, si líneas. el octógono, están en lo cierto. Representaremos el octógono con un punto y el marengo estará representado por el color naranja. Así es imposible acertar. No entiendo el arte. ¿Quién decidió que pintar un frutero lleno de fruta era arte? ¿Y cuánto tiempo puede uno mirar al mismo frutero? Por lo menos con la fruta de verdad puedes cambiar la composición de vez en cuando. Si tienes hambre te la puedes comer, puedes ver cómo se pudre, pero si solo tienes fruta pintada, las opciones son muy limitadas. ¿Entonces crees que todo esto del arte es un gran timo para ganar dinero? Me lo estoy empezando a preguntar. Pues yo voy a estudiar el tema. Hazlo y luego me lo cuentas. ¿Eh? ¿Qué es usted? ¿Cómo le han dejado pasar? ¿Qué cree que está haciendo? Interrumpimos la emisión para dar paso al siguiente boletín informativo. El profesor de arte, Rusty Sank, ha desaparecido. No, mentira, estoy aquí. Esto, junto con su negativa a pagar varios cuantiosos préstamos, nos ha obligado a cancelar el programa Pinte con Rusty. ¿Puedo conseguir el dinero? No, no. Pasaremos a emitir Pinte sin Rusty Sank. A continuación. Dicen que para hacer arte hay que sufrir. Me pregunto si se refieren a esto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 El arte. Es fundamental que hagamos un esfuerzo por integrar nuestra actual estrategia y las actividades relacionadas con el comportamiento. para facilitar la consecución de nuestro objetivo de una mejora sostenida y predecible de los beneficios. Así como una revitalización de nuestros esfuerzos para lograr una mejora continua de la calidad. ¡Gual! Intento comunicarme. ¡Ah, oh, sí! ¡No de de parloteo incoherente ¡No me quedará! ¡No helado que ¡No dando tumbos ¡No que calle ¡No una cogorza ¡No impresión. ¡No ¡No Bien dicho, Asok. Sí, me estaba comunicando. Y a no ser que ese periódico tenga alguna idea para aumentar los beneficios, será mejor que lo dejes y me escuches. Esta cosa está llena de ideas para ganar pasta. Aquí hay un tío que demandó a una gran empresa y ha ganado 25 millones. Nos demandó a los En las instrucciones del producto decía claramente no usar como molde para bizcochos y sillín de bicicleta al mismo tiempo. Aquí hay una historia genial sobre otro tío que ha comprado un cuadro por 75 millones de dólares y además lo va a donar a un museo. ¿Ha pagado 75 millones de dólares y no ha conseguido nada a cambio? ¡Oh! Un momento, aquí tenemos algo. ¿Pero qué dice? ¡Buen trabajo, Wally! Ja, si al menos los demás pudieran rendir a mi nivel. Necesitaremos algún tipo de ventaja competitiva si vamos a dominar la industria del arte. ¡También necesitaremos arte! Dilber sería bueno en eso del arte. ¡No! ¿Qué va? Es tarde. La semilla está plantada. Cierto es que Dilber no es Wally. Todo el mundo quiere calentarse en mi luz. Pero si yo no sé nada de arte. Ah, ah, Deja eso para el informe de rendimiento. Somos una empresa tecnológica, no nos dedicamos al arte. Los ingenieros no comprendemos el arte. ¡Sabemos lo que nos gusta! ¿No creéis? Tampoco puede ser tan difícil. El arte tiene reglas como todo lo demás. Si le puedes enseñar a un ordenador a jugar al ajedrez, también puedes enseñarle a pintar. Gracias por convertir un trabajo imposible en algo que parecerá un fracaso personal por mi parte. Buen trabajo. No pasará un solo día sin que aprenda algo nuevo. ¡Bueno, yo sé lo que me gusta! ¡Tenéis razón! ¡No lo sé! Será mejor que aprenda algo de arte y rápido. ¿Por qué no vienes conmigo esta noche a una clase de apreciación del arte en el museo? La da una gran experta en arte, Sor Wanda Bieber. El arte puede ser divertido de verdad. ¿Qué saben las monjas de arte? Tienes una idea distorsionada de lo que es una monja. Para tu información, las monjas no pueden levitar y a las bajitas no se las suele confundir con pingüinos. Intentaré mantener la mente abierta. En esta profunda composición de Butanorgon, el autor utiliza el color para comunicar la sensación de estar atrapado en una carrera plagada de errores. Le obligaban a llevar largos sayos y no le permitían explorar sus intensos y ardientes deseos. esta composición floral podemos sentir el deseo del artista de escapar a través del color de su naturaleza reprimida dejando atrás su carrera que por otra parte era un gran error mm, Yo además veo unos deseos ardientes en el color encarnado Aprende rápidamente, señor Dolfer De hecho, este cuadro está lleno de imágenes eróticas ¿Ah, sí? ¿Dónde? Están ahí la raíz del adjetivo encarnado es carnal No es cierto, si la raíz de encarnado fuera carnal se diría encarnalado Pero está la sílaba car, coche en inglés y los coches tienen asientos traseros No en el siglo XVII cuando se pintó ese cuadro ¡Ay! Sigo sin saber qué es lo que hace que un cuadro sea mejor que otro mm, Quizá deberías preguntar a la gente lo que le gusta y luego poner todo eso en el cuadro ¿Crees que funcionará? Tenía razón con los deseos ardientes. Grupo de estudio Cuando van a comprar un cuadro para su casa, qué cualidades buscan? Bueno, yo quiero cuadros con animales a los que pueda disparar Los ciervos me gustan, a veces incluso me apetece un pato Temas naturales Si el precio es el mismo, me gustan los grandes Grandes A mí me gustan los cuadros con cosas que se puedan comer Jamás se debe comprar un cuadro con el estómago vacío A mí me oh. gustan los cuadros con mucho azul El azul es mi color favorito Sí, sí, sí el azul, el azul, azul, azul, es azul. Es muy bonito, sí, sí, sí el, el azul, azul, sí, azul, azul. azul. El azul. El azul. ¿Cuántos de ustedes comprarían un cuadro de un pato azul? ¿Cómo es de grande? Muy grande. Podría ponerle un marco a esa camisa y venderla en una galería de arte. Nadie quiere una camisa sucia en su pared. La querrán si les digo que la quieren. No puedes decirle a la gente lo que le gusta. ¿Qué no? Radber. Voy a colgar ropa sucia en la pared. ¿Quieres alguna prenda? ¿Por qué iba a querer eso? ¿Lo ves? No será la ropa sucia de Dilbert. La voy a comprar en una galería de arte. Ropa sucia, enmarcada y muy cara. Un calcetín quedaría bien sobre mi escritorio. Eso no vale. Lavarle el cerebro a Radber es pan comido. ¿Eso es un insulto? No, es un cumplido. Gracias. Lavandería Dogbert, Galería de Arte Dogbert. Mi camisa de la suerte. Siempre ha sido buena conmigo. <tose> <tose> <tose> ¿Pero es usted el dueño de este establecimiento? ¿Es usted un comprador o solo un mirón? Una víctima indignada de su lavandería De esos también vienen muchos Me parece que necesita un poco de arte para iluminar su vida ¿Qué le parece esta obra? Es nueva ¡Oh, ¡Cielo santo! ¡Son mis calzoncillos! Es azul, es un pato En teoría, es arte Imprimir... Eh, ¿Qué es esto? Bonito color Y si no me equivoco, esto es un pato ¿Te gusta? Voy a colgarlo en la pared de mi cubículo. ¿Es eso un pato? ¡Qué monada! ¿Dónde lo has comprado? No lo he comprado. se Lo he robado a Dilbert. ¿Dilbert ha hecho eso? Según mi investigación, es arte. Dios mío. ¿Qué es eso que siento en el estómago? ¿Será un incipiente sentimiento de respeto por Dilbert? Uh. No, he bebido demasiado rápido, pero me gusta el pato. Me gusta que esté justo en el medio. Ya sabes, en muchos cuadros ponen las cosas en una esquina. ¡Es magnífico! No sé si comérmelo o pegarle un tiro. ¿Puedes hacerlo más grande? Puedo hacerlo del tamaño que quiera. ¿De verdad? Wow, chico, creo que hemos dado en el pato. Gracias al trabajo artístico de Dilbert, solo dos semanas después de sacar la línea Pato Azul, ya hemos acaparado el 98% del mercado del arte. Museo Metropolitan, oh. pronto en exposición Los Patos Azules. Oh. Museo de Arte Moderno, Los Patos Azules. No sabía que competíamos con los museos. ¿Competir qué va? Tenemos el monopolio. Según parece, dimos en el clavo. Nadie quiere mirar basura cuando pueden tener... ¡Al pato azul! Lo único que puede presentar algún peligro es un sitio en Francia llamado el Louvre. A veces pronunciado Louvre. Pero penden de un hilo. Ahora se están dedicando a tapizar muebles en su tienda de recuerdos. No pretendía destruir el mundo del arte. No pretendía destruir el mundo del arte, pero serás... <risa> ¡Pues lo has hecho! Y por una vez te felicito. Todo esto de la fiebre del pato azul me da mala espina. Puede que tenga demasiado éxito. ¿La cultura necesita diversidad? Deberías ponerte una boina y morirte de hambre. Dilbert, el mercado nunca juzga. El consumidor ha hablado. A todo el mundo le gusta el pato. Pero si está en todas partes, ¿no perjudicará eso su unicidad? ¿Tenemos que metérselo al público por la garganta a cada oportunidad? Creo que vamos a hacer que pierda su significado con tanta exposición. ¿Oh, oh, su significado? Ahí está, es ese de ahí No puedo creer que te esté viendo en persona Eres el artista más famoso del mundo No soy artista, soy ingeniero oh. Oh. Vale, soy artista oh, No puedo creer que esté saliendo con el famoso creador de Le Canard Bleu ¿El qué? El pato azul Ah, sí Espero que mi fama no sea la única razón por la que sales conmigo oh, No te equivoques, Dilbert Tú no me atraes nada Estoy aquí por todo lo que te rodea ¿Qué? No es nada personal ¿Cómo no va a ser nada personal? Acabas de decir que no te gusto No me gusta Dilbert la persona Pero adoro a Dilbert, el artista famoso Me parece que ya empiezo a entender esto del arte Nuestro jefe quiere hablar contigo ¿Nos puede traer dos teselados? helados? Estás acabando con el timo del arte A nuestro jefe no le gusta El mío lo quiero con una raja de limón Perdone, pero nosotros no hemos pedido eso. Es nuestro. Oh, la nueva obra de arte que pedí para la sala de juntas. ¿Me firma alguien esto? Yo mismo. Ahí tienes. ¿Se llama así? ¿Qué pasa? Oh, nada, nada. Nos vemos. Oh, ¡Uh, gracias! Comenzaba a tener algún problemilla para respirar. ¡A shock! ¡Hola! No le habléis al cuadro. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, hablábamos de nuestro total y absoluto dominio del mercado internacional. ¿Y qué me dices de los amis? ¿También han caído? Opusieron no resistencia, pero cedieron por aburrimiento. No sé tú, pero empiezo a adorar al pato azul. ¿Y sabes otra cosa? Necesitamos un teléfono. Uh, uh, uh, uh, uh. que ha arruinado el negocio. Dejadnos. ¿Dónde estoy? Soy Leonardo da Vinci, jefe de las cinco familias del arte. Tengo dos problemas con esa respuesta. Uno, no responde a dónde estoy. Y dos, estoy seguro de que lleva muerto 500 años. <risa> Yo inventé el helicóptero, el tanque y el paracaídas en el siglo XV. ¿Crees que me resultó difícil inventar la fuente de la eterna juventud? Ah, pues tiene razón. Sabe, usted siempre fue uno de mis héroes No me digas Ah, sí He intentado que mi carrera profesional sea como la suya Ingeniero, inventor, artista No, no, no, no no. Todo eso eran tapaderas En realidad soy un hombre de negocios Ven aquí Durante cientos de años las cinco familias han dirigido el arte organizado Los chicos del Renacimiento, los impresionistas, los abstractos, los surrealistas y los postmodernistas Ahora todo tiene sentido. Vosotros sois los que decidís qué obras valen 50 millones de dólares y cuáles se usarán para decorar platos. Hasta que llegaste tú con ese dichoso pato azul. Nos has dejado al borde de la quiebra. Desgraciadamente seríamos unos imprudentes si permitiéramos que eso continuara. Ya es demasiado tarde para detenerlo. El pato azul está en todas partes. Solo hay una cosa que puede acabar con el arte. Y es un ligero toque de cutre. Estadio Pato Azul. Perdón, perdón. Lo siento. Cuidado, allá voy. Eso se quita con un poco de agua. Perdón. ¿Qué pies para ser una mujer? ¡Ya estamos! Uh, tenemos a un yogurcito en la cámara 2. Vale, adelante, cámara 2. ¿Has visto a esto? Uh.